que me llevo cargué la cama la conecto a ver cómo queda 4k bueno vamos a renovar todo el equipo les había comentado Otro remoto, la cámara Bueno, ahorita leo el instructivo a ver de qué Ah cabrón, no trae instructivo ¿Dónde el instructivo? Me cargué teléfonos también Cuatro teléfonos nuevos y la cámara. Ya lo vi, capital instructivo, no lo había leído. Al rato lo estrenamos en la noche en un. Al rato en la noche hacemos un. Un nocturno de preguntas y respuestas para entrenar la cámara a ver cómo queda. Ok. Saludos. Dice.. Paniquis, saludos, comandante, gracias. Paniquis, saludos, cordiales de Ciudad México, saludos también. Listos con la información, buenas tardes, saludos. Dice Roberto Andrés, ¿dónde compró la camisa? Me las mandaron, me mandaron seis camisas, me mandaron. Presente, ah, pues de las seis que me mandaron voy a regalar una, les había dicho. Ah, pues esta, esta que traigo también es nueva. Me mandaron seis camisas para completar. Es que yo tenía pantalones. Miren. Yeah. Ya los armé, ahorita los acabo de armar los equipos. Yo tenía pantalones nuevos, pero no tenía con qué estrenarlas. Y ya me mandaron por ahí las camisas. Voy a regalar, ya sabía que iba a regalar una de esas. ¿eh? Ahora que tengamos chance de hacer la rifa, lo que pasa es que como se borró todo el archivo, les había comentado, se borró todo el archivo, entonces se borraron también los nombres de los que iban a entrar a la rifa. Otra cosa varios de los que iban a entrar a la rifa, ya los bloquea la chingada, como unos cuatro o cinco de los que iban a entrar a la rifa, ya los bloquea la fregada, entonces esos quedan fuera, quedan fuera de la participación, total que para no hacer tanto, tanta excusa, eh, se perdieron los nombres de los que iban a entrar a la rifa, si me pueden hacer el favor de mandarme de nuevo la copia, de que ya me habían mandado los, de que ya me habían mandado los, los mensajes, es decir, de que ya me habían mandado las respuestas, me mandan la copia del mensaje que me mandaron, salvapantallas, para no buscarlo yo, porque a mí se me borró todo el, ya ven que se hackeó ese, ese, esa cuenta, y ahí estaban todos los mensajes, no los había revisado, entonces me mandan, salvapantallas, donde ya me habían mandado las respuestas correctas. Y ya les había dicho que estaban participando en la rifa. ¿Se acuerdan? A ver si me entienden acá en Facebook. Y a ver si me entienden acá en, en YouTube. A ver si me entienden. ¿Sí? O sea, se me borraron todos los datos de las personas que iban a participar. Y aparte de los que iban a participar. Hay varios que ya. Este. Ya los, ya los bloqueé también. Es decir, ya no van a participar entonces por ahí los que quedan todavía en el canal y que estaban pendientes para la rifa antes de que yo me enfermara, mándenme la copia salvapantallas de que ya me habían mandado las respuestas correctas de las preguntas y o la compartida que les había dicho que había que compartir los videos o que ya habían compartido a todos los que iban a participar ya les había avisado que iban a participar, ya les había participado este, que ya les, había, ya les había anunciado que iban a participar. Entonces, estas son. Voy a regalar una playera nada más. Una. Allá están las demás que me mandaron. ¿Quieren ver las playeras de una vez o mejor el día de la rifa para que escojan? No estamos no las voy a usar. Nomás esta que estrené para ver si me quedaban. Este, si me quedan pues me, me ha mandado varias. Este, ese camarada me ha mandado varias, varias playeras de estas, de esta marca entonces saludos dice Estilaredo, Aredo, saludos, Sí, habíamos dicho que íbamos a regalar libros y íbamos a regalar una playera, verdad? se acuerda que dije, que, ah pues ahí, ahí tengo la playera que iba a regalar, pero eh, me mandaron más playeras, entonces igual pueden escoger cuál playera van a querer que rifemos, me dicen cuál quieren que rifemos y hacemos la rifa ya esta semana, esta semana para no tardarnos tanto, nada más, este el problema va a ser con lo del envío, ya ven que la vez pasada el envío pues se perdieron todos los envíos la mayoría se los dejaron allá en correos y no se los entregaron a la gente comprobado que el paquete llegó a la ciudad pero en correos no se lo quisieron entregar por allí inclusive un Sniper que ganó y no le pudieron entregar su, su, su premio pero bueno saludos saludos Leonor Carrillo saludos Sniper 8 saludos Javi Compa Javi, saludos también, para el Compa Javi. Por acá, ¿Quién más está conectado? Bueno, saludos para todos los que ya están conectados. Miren, a ver por acá, quién nos mira, dice Estudio García, saludos, comandos Argy de Uruapan, saludos, saludos también Uruapan. Bueno, vamos con la información, me había estado esperando, para transmitir hasta ahorita, estaba esperando la información, a ver cómo se acomodaron los equipos, bueno, y aparte también estaba documentando también alguna información que vamos a comenzar a mover pero eh, me quería esperar hasta ahorita para ver cómo van a quedar los equipos recuerden ustedes que va a haber reacomodo de grupos en Michoacán va a haber reacomodo va a haber eh, cambios vienen cambios comprobados vienen cambios la persona iba a ir a la junta el día de hoy bueno yo creo que ya fue la junta ya pasó la junta iba a ir a la junta el día de hoy, quedó de avisarme, pero yo creo se le olvidó, por ahí si sí me está viendo el contacto que iba a ir a la junta, Este, a ver si me puede, si me puede avisar, cómo quedaron, dice la abogada, se ve muy guapo, gracias abogada, no, más que nada son las, son las playeras, la ropilla y, y una bañada es lo que le hacen a uno verse diferente, yo creo que esta playera sí merece un poquito de perfume, no? Vamos a ponernos algo, algo diferente. A ver qué tenemos por acá. Algo que casi no nos ponemos. Uh, vamos a ponernos el de Indocush. Este casi no lo uso. Uh, le tengo mucho respeto yo a este perfume. Gracias al comandante Cero, que fue el que me lo regaló. Lo que es este y el otro de Sandalo. Estos perfumes les tengo yo mucho respeto, los quiero mucho, los pido mucho. La parte del aroma, eh, huele a indocush. Bueno, vamos a ponernos indocush para estrenar la playera esta. Indocush de mancera. Me prohibió el perfume el, el médico. Poquito nomás, porque este sí huele, bastante lejos huele. El de Indocush de Indica. Dice: siempre estoy al pendiente. Saludos, comandante. Saludos, gracias por estar conectado. Dice, saludos de Tijuana, comandante Ay, se ve muy guapo. Dice por acá, sí, comando, muestra las playeras. A ver, nomás tú quieres verlas, a ver quién más, quién más quiere ver las otras playeras para que escojan. Dejen, se dejen, de las traigo. Para que les arde el hoyo a las nenas que se molestan que presumimos cosas en vivo. A ver, espérenme. Mm. Estas son las que llegaron. Bueno, esta es la que teníamos... Que íbamos a, a rifar. Están nuevas, ¿eh? Tienen la etiqueta todavía. Igual que apenas la estaba acomodando. Esa, esta, en azul, nada más voy a regalar una. No sé. No se pasen. En azul. Bueno, ahorita la, ahorita la como. Aquí voy a ponerla. En azul. En blanco. En rojo. en rojo o mejor el ganador que la escoja, no? esta es igual que la otra, esta es igual que la otra y esta que traigo, pues no, esta ya la sé, ¿eh? esta también tomar más que esta ya, ya las acomodé ahí con ropa para para que queden acomodadas este, bueno, esas son. No, sí, mejor el que el que gane, el que gane, que les escoja. No las voy a usar para que el que gane esta semana hacemos la rifa para no tardarnos más. Nada más el ganador va a tener que pagar el envío. ¿Ok? Me dijeron que así se hace: que el ganador pague el envío para que si los de correos se dejan el paquete, por lo menos que tengan que pagar el paquete los de correos. ¿Les parece? Bueno el ganador pague el envío para que no se puedan robar el paquete los de correos tienen que pagar el envío por lo menos dice si va a ser el libro va a ser no libro no tengo ahorita va a ser la playera yo creo con el perfume de nitro playera y el perfume de nitro como lo habíamos prometido dice por acá ah, está perdón así gracias dice están chidas Dice Lucía Mora, hasta acá me llegó el aroma. Sí, huele fuerte. Sí, huele fuerte. Huele huele fuerte, huele rico. Eh, no huele a mota, mota. O sea, sí huele. ¿Cómo les diré que huele? Tiene un aroma a mota, pero perfumado, bonito. Ah, ver, tendría, tendría que volverlo para qué. Cuesta caro, ¿eh? Estos son carillos. Estos no los encuentran en cualquier lugar ok déjenme pongo para acá porque lo puse arriba de la de la maleta se vayan a ensuciar, me mandaron seis y, y dos que tenía yo esta blanca yo ya la tenía esta ya la tenía yo no he entrenado todavía me las mandaron las otras me las mandaron en navidad en navidad previo año nuevo me mandaron de cumpleaños bueno, dice por acá, hasta Washington, a donde sea, a donde sea, na, bueno, a ver, eh, ¿qué les iba a comentar, ok, nos habíamos tardado porque estábamos esperando el resultado de la reunión que hubo el día de hoy, el día de hoy se llevó a cabo un evento en el cual estuvieron reunidos gente de la delincuencia, gente de la maña, gente de los grupos de la maña, con gente del gobierno, al parecer se ha llegado a un acuerdo para pacificar Michoacán a través de respeto. A ver, pero me están llamando acá. Bueno. ¿Qué pasó, señor? Gracias. Oh, sí, muy bonitas, sí les gustaron a la gente. No, no me voy a regalar una. No, así está bien, gracias. No hay necesidad. No, ya con esas estuvo bien. No, pantalones ahí tengo muchos, gracias también. Ajá. Es que eran dos que tenía sin entrenar Dos pantalones que tenía sin entrenar y ahí se los acomodó ahorita a las playeras. Estaba acomodando apenas. Sí, sí, llegaron, son seis. Ándale, muchas gracias. Ah, pues mire, ya que está de oferta. <ríe> no, si me puede mandar una de mujer una playera de mujer para regalarla, sí hay de mujer de estas no? o, o mejor hago yo la rifa y, y la persona que gane se la manda usted directamente al a a ganador, a la ganadora para hacer una rifa de mujer ¿O oh, son unisex también? Oh, pero también hay de mujer? Bueno. ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto vale cada playera de estas? No, pero en la venta, en la calle, ¿cuánto vale? ¿1500 en México? ¿1500? ¿Como 70 dólares? Ah, pero en México son más caras. Ok. No, ándale pues, gracias. Me da gusto que te conectada viendo el video. Dale, muchas gracias señor. Claro que sí. la persona que me mandó los, las playeras, le digo que si me puede mandar una de mujer, porque nunca hemos regalado cosas de mujer, se puede mandar una de mujer para, para regalar, ya sea que la persona se la mande directamente a la ganadora, pero no, mejor que me la mande primero para que la vean, Sería ¿eh? bueno que la manden primero para que la vean, una playera de mujer, digo ya que están, ya que están de oferta regalando cosas, dice para comprar el paquete de libros dedicado, cómo podría hacerle el encargo, es para gente que viva solamente en Estados Unidos, Jacinto Adán, los paquetes de libros solamente los mandamos aquí en Estados Unidos, porque para México sale muy complicado, luego que se pierde el paquete, y sale doble gasto, este, bueno, en realidad no tengo confianza para mandar cosas a México, ya con lo que pasó la última vez, ahí en Uruapan, que se robaron todos los paquetes, bueno, no llegó ningún paquete de los de Uruapan, de Uruapan y de Iyapaxingán, tampoco no llegaron, entonces eh, como que no me da confianza ya enviar paquetes para allá pero bueno, dice ok, bueno, bueno, va, va, vámonos con la información, miren eh, el día de ayer se dio a conocer por ahí que, bueno, primero informaron que le habían quitado la vida a una persona en el pueblo de Villa Jiménez, ¿no? Villa de Jiménez, por acá tenemos la nota, dejen checo la nota para darles el mitote completo, ya por ahí debieron haberlo visto porque ya publicaron varios medios, de que aparentemente capturaron al, ¿dónde está el teléfono? me falta un teléfono, yo con poquitos teléfonos, me vuelvo loco, ya, cuando tenía muchos, sí era fácil, saber cuál teléfono, tenía la información, pero ahorita, le batallo para encontrar, Uh, la fregada no tiene carga, es que lo pongo a cargar, a ver por ahí los snipers, que tengan el dato de, el, la persona que se despacharon, en Villa Jiménez, uh, dice Jesús Ortiz, Saludos del pueblo viejo municipio de Venustiano Carranza, saludos a la gente, a la gente ya de Venustiano Carranza. Este. Preguntas. Preguntas, dudas, sugerencias. Hagan sus preguntas con letra mayúscula. Ya lo saben. Para no tocar el tema de lo de. De lo del recomodo. El tema del recomodo, más que nada. Vamos a esperar a que se acaben de acomodar. Para poder. Vamos a subir aquí el mapa ahora sí tengo tiempo prometiéndoles ese mapa y nomás nunca lo hemos manejado. Vamos a subir el mapa con las fotos de los principales personajes en cada región para que ustedes sepan dónde se encuentran ubicados cada personaje. Abogada, cuando llegue por acá a Facebook, a YouTube, perdón. Cuando llegue a YouTube, abogada, por favor, se reporta para dar la llavecita. Dice Fortillero, saludos desde San Jerónimo, saludos a la gente que nos mira allá en San Jerónimo o oh, el PG da con lo del chamaco timbón, la neta sí está feo el morro la neta sí está feo el morro, dice español como las playeras, no sé cómo las den este tú español, no sé cómo las den, me dice la persona que en México valen 1500 pesos en México, no sé cuánto valgan aquí en Estados Unidos, pero dice que aquí andan más baratas aquí en Estados Unidos están más baratas que en México, en México andan en 1500, en México andarían como en 750 dólares, no, no, 75 dólares, Güey, ya estoy como el peje, no me salen las cuentas, 75 dólares estarían yo creo en, en, en pesos a dólar, pero están más baratas, yo creo que no pasan de, no sé la verdad, para qué te voy a dar un, un número que no sé, por ahí igual alguien las ha comprado por ahí alguien las ha comprado, yo creo por ahí en las boutiques deben saber más o menos cuánto andan estas dice "Mándele un saludo a los pespuntadores de san francisco del rincón, pespuntadores, bueno saludos a los pespuntadores de san francisco del rincón, no sé qué sean pespuntadores, ¿Qué son pespuntadores, tú Manuel Moreno? dice así es, cuidado está el país como su hijo es que la neta, tú Jorge Astillero, sí está bien gacho el morro. La neta, sí está bien feo el güey. Está bien gacho, está bien feo. Sí es cierto que uno no está carita, pero oye, el chamaco, le dicen niño, cárgame la chingada con esa cosa, con patas. Todo tiene que ver con la gente que se arrastra, fanáticos del peje, que son los que están molestos porque se habla del morro. La neta, todo tiene que ver con eso. ¿Sí? No es tanto que le hable, que hablen de él o que le hagan bula. Sino que sale el peje a hacerle a Llorona. Con mi hijo no se metan. la familia se respeten las mafias. Ah, qué mamada. Se sacó el peje. Como si tuviera derecho el güey de hablar de familias. Dice, cuando subes videos nuevos de historias. Eh, Estamos todavía trabajando los güey. Pues no creo que se hacen de la noche a la mañana. Estamos atorados con eso. Eh, bueno, la historia de Beltrán Leiva se cayó dos veces. Dos veces que le hemos subido la segunda parte completa y se vuelve a caer, entonces no es fácil subir las historias y más, ahorita hay nuevos cambios en los algoritmos de YouTube y de Facebook, en Google, hay nuevos cambios en los algoritmos, entonces hay temas que ya no se van a poder manejar abiertamente, por eso tenemos que modificar algunas palabras, tenemos que tener más cuidado todavía con las historias, y pues yo creo que si le estamos modificando tantas palabras, la historia pierde sabor, pierde sentido, tener que hablar de las cosas cambiándoles nombre y luego hay gente muy tonta que no entienden en claves, todavía tantito peor, pero estamos, estamos trabajando en eso, hay... ahorita en la cocina hay tres historias que se están trabajando, la de cartel segunda parte, el segundo capítulo de cartel se está trabajando, la de ah, fuimos gente de ramón arellano 5 la quinta parte de Ramón Arellano, y se está trabajando la de El Mencho, tercera parte, son las tres historias que se están trabajando, fuimos gente de Ramón Arellano 5, Cártel segunda parte, y eh, El Mencho, tercera parte, son las tres historias que se están trabajando, aparte hay que corregir el video de Beltrán Leiva, segunda parte, que se volvió a caer de nuevo, porque el nombre de Beltrán Leiva y de otros personajes, Beltrán Leiva, Arellano Félix, aparecen ya en las palabras que supuestamente son apología. Dice, Gil Flores, 45 valen en la Pacific. Ok, gracias, Gil Flores, 45. Sí, más o menos por ahí así. Este Me imaginaba yo que pudieran valer. Dice, aquí en Orosi, California, las venden a 35. Bueno, yo creo que depende, ¿verdad? Varía, yo creo, del estado, varía también del lugar este, bueno, 35, 1 dicen que 45, dicen otros, bueno, varía, dice, salgí, con ese acomodo, cada quien va a robar en su área, lamentablemente, sí, Raúl Chávez, o sea, no esperamos que haya una pacificación, saludos, Ramón Ríos, que está conectado, lástima para el pueblo de San Juan, también, que, que les van a imponer a huevo a los viagras, ahí en San Juan, miren, a mí la pacificación no me gusta porque eh, van a permitir que cada grupo haga lo que quiera y sabemos que hay grupos que les conviene hacer tregua para robar, para hacer mamadas a gusto sin que el otro grupo se meta con ellos. Los levantones no han parado, se sigue desapareciendo gente, siguen afectando gente inocente y nosotros esperábamos que ganara un grupo el cual por lo menos tuviera respeto por las personas, y que por darnos la atención a nosotros, tuvieran cuidado de no meterse con la gente, ahora si ya todos van a ser los mismos, si ya todos van a ser del mismo bando, pues yo creo que va a haber poca, van a tener poco interés en quedar bien con nosotros, porque después de todo pues, les va a valer madre, si ya el gobierno no les va a hacer nada, si ya no lo van a perseguir, si ya no lo van a corretear, recuerden que los grupos a lo único que le tienen miedo es, ser capturados por el gobierno o ser perseguidos por la contra, apunten ese dato, lo único a los que los grupos le pueden tener miedo es ser perseguidos por el gobierno o ser capturados por la contra y nada más, entonces si el gobierno ya no los va a perseguir y si ya no van a tener contra porque van a hacer tregua, pues valió madre, miren, les digo que estaba esperando el dato, de la persona que fue a la junta, o que estuvo presente en la junta, en el acuerdo para, porque me dice que va a haber unos grupos, que no van a quedar, que van a quedar fuera, hay grupos con los que no se van a arreglar, por ahí creo que, este, eh, bueno, bueno no, no les digo todavía, no les, todavía no les digo, vamos a esperar, vamos a esperar, dice por acá son los que cosemos los tenis, ok, pespuntadores son los que cosen tenis, era nada más, sabes qué me imaginé yo mal pensado, Manuel Moreno me imaginé que pespuntadores eran los que le quitaban la semilla a la moto, <ríe> es por el perfume, es <ríe> que me acabo de poner perfume de Indacush. de Mancera Indocruz Qué rico huele. Me compré una pantimoquimo pa que modele y un perfume. Oh, qué rico huele. ¿No han oído la canción? Bueno, no, sí. Si yo estaba pensando que pespuntadores eran los que le quitaban la semilla a la mota, dije yo, órale. Me imagino que donde venden hierba, contratan gente para quitar la semilla, ¿no? ¿O no? ¿Sí, no? O la venden con semilla. No sé, pues yo no consumo esas madres. Dice Gustavo Gracián, y de verdad se parece al pingüino de... Sí, está... Está horroroso. Con los gordos, no, dice Camila Mora. No, así está horroroso el chabaco. Está horroroso el güey. Además, ¿qué respeto pues puede merecer ya esa gente, hombre? Tantas jaladas que han hecho, tanto que han fregado. Oye se pone el güey supuestamente a cancelar las maruchas, que porque el pueblo está jodido comiendo maruchas, se ponen a cancelar, a ponerle etiquetas a los refrescos, le ponen etiquetas a los refrescos, que para cuidar la salud del pueblo, debería empezar por poner el ejemplo en casa, el güey anda preocupado por lo que come el pueblo, y no se preocupa por lo que traga su marranito que tiene allí, mero si sí está bien mal hecho ese morro, la neta, sí, yo para mí, que hinque a su madre, el peje y sus fanáticos y todos los güeyes que lo apoyen a ese güey. La neta, les duele como si el putazo fuera para ellos. Ah, que la chingada. ¿Qué chingada es esto? Ah, dice... Comandante de la Junta ok, te voy a borrar el comentario, Pandora, voy a borrar el comentario, ¿Sale? perdón, ahí está, que Pandora escribió algo, pero, dice Jorge Astillero, a mi consideración, la historia de la tuta, es la mejor que ha hecho, la historia de la tuta, no, todavía falta la de la tuta, la historia de la tuta, eh. la historia de la tuta, que es la que viene en el libro, la primera, la, la historia de la vida de la tuta, porque esa más que nada, es como la caída de la tuta, nada más, falta la historia de la tuta, esa sería como la tuta segunda parte, este, pero falta hacer una historia de la tuta, de cómo inició la tuta, dónde nació, eso está en el primer, está en el libro, dice por acá, ya no está la historia del Mencho, primera parte, no, la tumbaron también, tumbaron la historia del Mencho, primera parte, porque trae un video, donde el Mencho habla de Obrador, se acuerdan el video ese, el video de Mencho primera parte, incluye el audio de Mencho, donde le habla al gobernador de Jalisco, y todo eso, entonces eso entró supuestamente como no apto, por eso se cayó el video de Mencho primera parte, pero si quieren lo volvemos a subir, si quieren, volvemos a hacer otra vez la del Mencho primera parte, pero va, va a tocar hacerla remasterizada, cambiarle imágenes, eh, cambiarle ese pedacito del audio, o recortar el audio, y nomás que se oiga lo más, indispensable, la del Mencho tercera parte, trae el audio de, bueno la del Mencho segunda parte, trae el audio del policía, donde le dice soy Mencho güey <ríe> y la del audio tercera parte, trae la de, el saludo de que Dios me los cuide antes que nada. Esa trae el, la tercera parte del mencho. Dice percé, se, señora Isabel, saludos, bendiciones para usted. Señora Isabel Chula, preciosa, fue la ganadora de la primera rifa. La señora Isabel se llevó los tres libros. Sí le llegaron, bendito sea Dios que a ella sí le llegaron. Dice Ismael Herrera Navarro, autografía las playeras. No, ¿para qué las vamos a, a rayar? No, así. Así para que las puedan usar a su gusto tú Israel, así sin rayarlas. Los libros sí porque pues, se, se prestan para rayarlos, pero este no para qué vamos a rayar. Saludos abogada gracias dice Mariano Pérez qué perfume toca hoy ya nos lo pusimos ya había comentado Indukush un regalo del comandante cero de la marca Vancera puro aceite miren es puro aceite el perfume este. Puro aceite. ¡Huele! Fuertísimo. Decía que el comandante, un perfume, no recuerdo qué perfume era que me regalaron a mí. Bueno, que me lo mandaron y se lo regalé, se lo regalé yo a otra persona porque era muy escandaloso. Y dice el comandante que es de los favoritos que él tiene. No me acuerdo qué perfume, pero era también de, de estos perfumes caros. No recuerdo cómo se llama el perfume. ¿Cómo se llama, comandante cero? El perfume que le enseñé yo por por mensaje que le dije que ese perfume estaba muy escandaloso, el aroma. Un perfume que huele fuertísimo, fuertísimo. Es más, me mareaba yo del perfume del el aroma que huele. Tres días te dura el aroma de ese perfume. Pero está muy dulce. No me gustó. No me gustó. Dice la historia del Pantera. Ah, sí, ya le habíamos comentado ese comentario. Señora Leonor, me equivoqué, es que voy manejando, ok, no hay per se, dice Manuel Rojo, la semilla, va cuando un macho revienta los sacos de polen y hay hembras alrededor, mm, no le entendí, hay una que ya no trae semilla, no, okay, yo. es que yo pensé que eso era, yo pensé que era de pespuntar, era quitarle la la basura pues a la a la mota, pero no dice por acá. Manuel Rojo dice, limpiar la mota o quitar las hojas se llama despatar. Despatar. ¿Y cómo era la palabra? Esa era la palabra, ¿no? La palabra de los zapatos. Despuntar, era ¿eh? Despatar. Por ahí va, por ahí va. La semilla no se le quita. No se le quita. Yo he escuchado que dicen que, que cuando truena es porque trae semillas y que supuestamente eso es malo, ¿no? O, o he escuchado mal. Ah, no, no es chismoso. Y no saben ni qué dicen los los, los tecatillos. ¿eh? Cuando estábamos en la autodefensa había muchos güeyes que preparaban cigarros y decían que cuando tronaba, que le fumaban y tronaba la semilla era malo, o era bueno, qué chingados. no recuerdo yo, por ahí así va el asunto, bueno los que son expertos en esas madres, yo afortunadamente las drogas no, no se hicieron para mí, dice los pájaros cómo van a quedar en esa junta de las nenas, y no te puedo comentar, tú Fumanchu, miren, ojalá que para la noche ya tenga el dato completo, estoy esperando la llamada de la persona, Ojalá que para la noche tenga el dato completo y les prometo darles toda la información completa. A ver, espérenme. Ya tengo acá, ya tengo acá el dato, ya tengo el dato, ya tengo el dato. Llegó, llegó un informe del DEA de la Plaza de Alemania. Ese caso fue cierto, sabía, El caso de Chuy Beltrán. Personajes que sí existieron en la vida real. Lino Quintana, sí existió Lino Quintana. No el de la banda del carro rojo, pero existió un Lino Quintana que andaba movido con la maña era de los arellanos, creo, Lino Quintana, Lino Quintana, creo que era de los Arellanos. yo lo escuché hace poquito, en una historia de la que yo escribí, este, Chuy Beltrán, también existió, dice, la mota es buena para la salud, porque ayuda con la ansiedad, que es una epidemia, la banana chus, y la cookie morada, la moji laro, la oye es buena, Platino, no te entendí ni madre, tú Iván, y a pesar de que leí tu comentario en letras chiquitas, ya puedo leer bien, eh, a ver, ya puedo leer bien, pero no voy a abusar de estar leyendo letras chiquitas, pero ya puedo leer bien, afortunadamente, eh, ya estoy bien de la vista, bueno, de momento, no vaya a ser que mañana me otra vez malo, y vaya a estar jodiendo, pero bueno, de momento ya estoy bien de la vista, pero no le entendí al comentario de este mentado Iván, Dice Cholo Barra, que todos sigan escribiendo letras mayúsculas, por favor, es más fácil para todos. Dice, los grifos van a decir, hoy está hablando de nuestro rollo. Para todos tenemos tema, hombre. Dice Joaquín Tyre, Barney, Barney Farms y Humboldt Street son los bancos que uso yo en Europa. Ah, cabrón, ¿qué tienen que ver los bancos de Europa tú, Joaquín? No le entendía a Joaquín de qué está hablando Joaquín, gracias Rodolfo de Andam, son marcas de mota, oh, son marcas de mota, cuáles, la banana chus, la cookie morada, la mollilaro, la oji, es buena Platino, la oji, hay una que se llama la oji, Ayuda mucho al dolor. Sí, miren, sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Es más, por aquí tengo uno que me mandaron. No lo fumo. Pero sí tengo uno que me mandaron, miren. Sí estoy de acuerdo, pero... Ah, cabrón, creo ya lo tiré. Por aquí lo había aventado yo. No me acuerdo dónde lo dejé. Acá mira de estas madres dicen, ¿no? De estos, o sea, sí estoy de acuerdo en que, pero debe de ser en pastillas, en pastillas, en gomitas, ya le dije a la persona que me lo mandó, que mejor me mande gomitas, o me mande, este, hay bebidas energéticas también, con CBD, se llama CBD, con CBD, esta madre, miren. Ay, espérenme. Se prende. Le aprietan aquí. Creo que tres veces. Una, dos, tres. No. A ver, cuatro, cinco. Déjenme acuerdo un Oh, creo que se aprieta, se aprieta cinco veces. Ahí está. Miren, ya prendió. No, no prendió. Ah, bueno. Y luego para cambiarle de nivel tres veces. Una, dos, tres. Ahí está, ya cambió rojo. Rojo. Ya está verde. Azul. Ah, chingado, es un arcoíris de esta madre. Morado. Rojo. Va cambiando de colores está tirando, creo, no, si esta madre es un líquido, pero, oh, tienes que chuparle al apretarle, dejarle apretado y fumarle, órale, Está caliente. Está caliente. Dice la abogada, pero drogas son drogas. Comando yo mejor al natural sin nada. <ríe> la abogada dice al natural sin nada. Ya me la imagino a la abogada, al natural sin nada. <ríe> ¡Ay, abogada! Usted nomás lo hace pensar a uno cosas. Mira, la abogada que le gusta al natural y sin nada. No, sí la entendí, abogada. Sí, no, pero es que miren, dicen que, por ejemplo, las gomitas, este, también creo que hay de... ¿De qué más hay? Bueno, de muchas cosas, de polvo para echarle a la comida, bebidas polvo para preparar... ¡Hay hasta para los animales! ¡Hay hasta para los animales de esa madre CBD! Para darle a los animales. Dice, a lo pelón bien sobria. Sí, así me la imaginé yo a la abogada. Abogada, pásese para YouTube para darle su llave, ándele. No se haga del rogar. Dice, a todos los que hagan tregua tarde o temprano los van a traicionar, les van a quebrar y los van a ir a entregar con la ley vamos a hablar luego de eso, de la tregua, todavía están en, en veremos, todavía están en veremos, es decir, apenas andan por ahí queriéndose arreglar, me entienden, no es un hecho la tregua, andan queriéndose arreglar, hoy iba a ser la reunión, les iban a decir cómo iban a quedar y iban a ver si le entraban o no le entraban, ¿Sale? dice una pregunta comandante fue a un rancho a una fiesta de supuesta maña y mire carros con placas de michoacán pueden circular en estados unidos eh, no son placas de michoacán tú alan gómez no son placas de michoacán mira ahorita se sí anda usando yo también las he visto acá en texas y allá en california ahorita se sí anda usando que mandan a hacer placas parecidas a las de méxico y se las ponen sobrepuestas a los carros, pero no hay problema, porque creo que nada más le ponen la placa de adelante, o la placa de atrás, no, creo que es la placa de atrás, ¿verdad? le ponen la placa de atrás al carro, y adelante le ponen la placa de Michoacán, o la placa de Sinaloa, ¿Se si anda usando la placa, tú Alan Gómez, no es que sean carros de México, mira si quieres saber si un carro es de México, o si un carro es de otro país, chécate el engomado, en el en el parabrisas debe traer el engomado, pero es raro que puedan pasar un carro para acá, digo porque ahorita ya sale más caro, antes sí le convenía a la gente pasar carros para acá, pero ahorita ya subieron creo eso de los permisos que dan, pero chécate en la, en la en el vídeo del carro, ahí debe traer el parabrisas, ahí debe traer el logotipo, cuando es un carro original, Dice la abogada: Sabe que soy su incondicional. Eso es todo, abogada. Me debe unos tacos, abogada, ahora que vayamos para allá, para su pueblo. Vamos a ir a comer tacos con la abogada. Dice: Si le doy el 4 de julio. Si le doy el 4 de julio a mi perro. Ah, cabrón. ¿Por qué el 4 de julio tú, Maru? A ver, Maru, es que, como premio, le das CBD a tu perrito como premio o por qué? ¿Por qué el 4 de julio, a ver que nos diga Maro Esquer, me quedé con la duda, dice, yo no lo puedo encontrar en Facebook, aparezco como Max Max en Facebook, pero no me llega la notificación, estamos transmitiendo en la página que se llama Unidad de Inteligencia Ciudadana, Unidad de Inteligencia Ciudadana en Facebook, ya no estamos usando la de Unidos con Inteligencia, esa cuenta está monitoreada ahorita por el gobierno mexicano, Unidos con Inteligencia, sépanlo todos, sépanlo bien, unidos con inteligencia, está monitoreada por el gobierno mexicano, fue la página que nos tumbaron, se metieron ellos y tomaron el control de la página, entonces yo la puedo usar, pero yo sé que ellos están ahí metidos, ya traté de quitárselas, pero no he podido, o sea, eliminar el administrador que ellos pusieron, no lo puedo eliminar, quién sabe cómo lo hicieron, pero no puede. ellos pusieron un administrador en la página, quiere decir que ellos pueden entrar a esa página, por eso ya no la estamos usando, recuerden que compramos nuevos teléfonos, mañana me llegan los teléfonos nuevos, este, vamos a deshacernos ya de estos teléfonos que no sirven, para tener los teléfonos nuevos, vamos a tener ya ocho teléfonos otra vez, bueno, teníamos 13, vamos a tener ocho teléfonos, ocupamos uno para los contactos de México, otro para los amigos, otro para la otro para maguey, otro para el fantasma, eh, otro para el X y otro para eh, los que nos piden ayuda, ocho teléfonos, así van a estar repartidos, en uno vamos a poner Facebook, en otro el Twitter, en otro vamos a poner el YouTube, en otro vamos a poner y así y así, ¿sale? o sea, para que no esté todo en un mismo teléfono y nos vuelvan a agarrar otra vez como la primera vez, ¿se acuerdan? la primera vez nos hicieron un desmadre porque nos agarraron dormidos por eso compré la cámara la cámara porque se la vamos a poner a la computadora la cámara se la vamos a poner a la computadora vamos a tratar de hacer una transmisión por allí a la noche a ver cómo queda ¿sí? a la noche hacemos transmisión para el nuevo proyecto para echar adelante el carrito ¿sí? todo esto que estamos comprando tiene que ver con el carrito dice, así es Juan, sabe usted todo el business, ok, Paula Navores, estuvo buena, no le entendí, dice yo le doy a mi perro CBD, ok Gustavo, sí, pero no le entendí a la que dijo que el 4 de julio, no le entendí por qué el 4 de julio, tiene que tener nomás la de atrás, ah no le entendí, qué pasa con el Gordo Santana, lleva mucho tiempo que no se oye de él, desafortunadamente se andan peleando los Jaliscos, y se ha descuidado mucho el tema del de Sierra Santana, de los Reyes, de Tepeque, porque como el tema nada más está acá centrado en lo que está pasando con los Jaliscos, o con lo que está pasando allá en Citácuaro, pues no se escucha lo que está pasando acá con esos güeyes, es lo que les decía, si no se si hubieran peleado los Jaliscos, ya les hubieran dado una arrastrada a los viagras, ya hubieran avanzado, yo creo hasta buenavista, ya iban para allá, ya iban a avanzar a la ruana, ya estaban por, por avanzar a buenavista, en eso estaban, fíjense que los que están asesorando a los viagras, que son gente del gobierno, son los que se están armando toda la estrategia, pongan atención y díganme si no es cierto, estaban a punto de tomar pinzándaro que se iba a meter yogur para pinzándaro, se iba a meter el camaleón, se iban a meter los de los de Jalisco y Aguililla, y ocurre el pleito de acá de los pájaros, yo creo que, algo tiene que ver ahí, de que meten cizaña y de que, uh, esos, esos viagras se las gastan solos, por eso les digo, una tregua con esos güeyes no conviene, una tregua con los viagras, no conviene, pero bueno, no soy nadie para decir lo que tienen que hacer, yo para decir lo que tiene que hacer mi equipo y lo que vamos a hacer nosotros, eso es lo que sí debo estar yo, este, ocupado, en lo que vamos a hacer nosotros, lo que hagan ustedes, pues ya lo saben que es, allá, asunto de ustedes, dice para que no se asuste con los cohetes, Ah, oh, dice Tequitli, para que no se asuste con los cohetes. O sea, le da CBD. Para que ande bien motorolo el perrito. Y se sienta como. Ya bien motorolo, pues ya le vale madre los cohetes, ¿no? O como, ¿O ¿se duerme o qué? Te quickly. ¿Se duerme con, con, con el CBD? O nada más para que le valgan madre los cuetas, <ríe> Me imagino, ¿no? Dice Sarja Michoacano de la FM ya reunió a los del pueblo y le dijo que si alguna persona que quiere irse a Estados Unidos tiene que pagarle 1500 dólares él porque son orden del nuevo jefe bueno, pues ni modo ¿Qué más se puede hacer dice la posible tregua también considera Zitácuaro y Colima Efner, Efner no vamos a hablar ahorita de eso, cuando ya tengamos bien claro cómo están Vamos a soltarles el paquete. Todavía falta. Eh, me mandaron mensajes ahorita. Pero todavía falta. ¿Quieren oír los mensajes? ¿Quieren oír un mensaje? Un video. A ver, ¿quieren ver el video que mandaron? Dice: Lamentada tregua me hace pensar que lo que le pasó al M2 sí fue verdadero. O sea que se murió el M2? Sí, está bien yo nada más les vuelvo a preguntar si se murió el m2 ¿dónde está el cuerpo a todo el que me salga con la misma mamada yo le vuelvo a preguntar si se murió el m2 ¿dónde está el cuerpo es que miren ustedes los que están tontos están muy acostumbrados a que cualquier güey les diga que se murió fulano que se murió sultano sin ninguna evidencia o que es mentira que se murió o que, o que es verdad que se murió sin ninguna evidencia señores, ya hemos hablado de esto anteriormente, si no hay pruebas de lo que están publicando, no les crean, mándenlos a la chingada, ya despierten cabrones, quieren andar aquí de metiches y de chismosos y no han aprendido nada del canal, aprendan a no creerle a güeyes que no presentan pruebas de nada, no tienen contactos, no tienen información, no tienen ningún material exclusivo, y ustedes ahí van de tontos a creerles lo que dicen ellos, nada más por letras. Está como el otro güey que andaba alegando que, según el, el ruso está vivo. Bueno, yo tengo fotos del ruso muerto. Pero si el ruso está vivo, pues que me comprueben que el ruso está vivo. Así de fácil, ¡pum! Se acabó. Nunca comprueba nada. No, porque yo lo vi. Ah, chinga tu madre, pues si tú lo viste, pues. La otra vez salió un güey a comentar. No, que mi hermano fue el que se echó al M2 y que él con Fulan, sí, pues, a ver. Si se chingó al M2, ¿por qué no lo grabó? El vato no era cualquiera como para nada más haberlo quebrado y dejarlo ahí tirado. Hubieran grabado para saber dónde quedó. ¿Alguien ha visto el cuerpo del M2? Yo les pregunto al Chile, ¿alguien les ha subido la información del M2 sin vida? ¿Quién vio el cuerpo? Con eso se acaba la legata. ¿Cuándo falleció el M2? ¿Dónde falleció? ¿Dónde está las fotos de que falleció? Y punto. Con eso le está por los a ver. Vamos a echarnos un Red Bull. Saludos Julio, saludos Julio Valencia, saludos también por ahí para el del Centenario en el Pecho, saludos al compa del Centenario del Pecho, saludos para Pandora, saludos también para el Jardinero, hasta el Norte de California, saludos al Jardinero, claro que sí, eh, dice Jessica, yo también me pregunto dónde está el cuerpo, sí pues, o sea, si falleció, dónde está, dónde quedó, todos se fueron con el mitote de las fotos que subieron la otra vez, pero ese no es el M2, por donde le quieran ver, ese no es el M2, dicen, y el gobierno es lo mismo, con Nazario Moreno, yo sé qué pasó con el M2, ya lo comenté yo una vez, y no voy a volver a hablar del tema, Déjenme es que me tomo las pastillas para los ojos, porque no, no hay que descuidar el tratamiento porque no, porque estemos bien nos podemos volver a enfermar otra vez dice en Colima se llevan personas hace un par de semanas a dos mujeres y se hace viral atrapan casi de inmediato a 15 personas en tres días y resulta que movieron todo el gobierno estatal y federal, pero pero que tú de todo un poco Dice Leonor Carrillo, Joel Acevedo, saludos, pero tu comentario con letras mayúsculas. Échenle letras mayúsculas, no le hagan a la mamada. Sí puedo ver las letras chiquitas, pero.. Este. Para no desacostumbrarnos. ¿vale? Saludos, Alejandra Carranza. Qué preciosa está esa mujer, Alejandra Carranza. Digo con todo respeto para la misma, porque luego está por ahí viendo el video y se agüita. Saludos para la misma, pues. Dice. Uh, sin pruebas, muchos ladrarán y hacen y deshacen, es que ese es el problema Gustavo Gracián, hay güeyes que se hacen populares en las redes con puras mentiras, con puras alucinaciones, con puro material que se roban de otros lados, porque ni siquiera es material exclusivo, andan robándose el contenido de Twitter, de los tecatos que suben publicaciones en otras páginas, de las páginas de los tecatos, y ya luego lo publican en sus páginas, diciendo que son notas, de esto, del otro, y de la chingada, nada tienen, pues, nada, nada, esos güeyes, ni siquiera cuentan como información, ah, espérenme, ay contesta, güey, o manda nomás un audio para para que te oiga la gente acá que según hace semanas que te muriste por allá, dicen. Por ahí me mandaron un video, güey, que según eras tú con tu gente ahí ya, este, este, tirados. Sí, güey, yo sé que no puedes hablar. Mándame mándame un audio que sea para que te oiga la gente que eres tú. Hay nada más para eso. A ver si manda un audio este güey. Para los que quieren saber si está vivo, o si ya se fue para el otro mundo. Dice, gracias a la vaca por su letal, Ah, cabrón, a la vaca. ¿Y esa vaca, qué chingón tiene que ver. Saludos, Argy, a la vaca a cualquier ratito se le va a voltear la suerte, hombre. Dice, entonces, comandante, compran placas de México para darle presumidos. ¡No, Alan Gómez! No, mira, aquí en Estados Unidos hacen placas piratas de México y se las ponen a los carros, como las placas que hacen de grupos, como las placas que hacen de los equipos de fútbol americano, pero placas de México, parecidas a las de México, pero son placas de... ¿cómo se le llama? pues nada más de pantalla, pues nada más de juguete, de, no sé cómo se le llama, mira, tú puedes mandar a hacer placas personalizadas, este las placas de tu carro, pero con el logotipo diferente al del estado, no recuerdo cómo se le llama eso. Pero, este. No es que sean placas de México. Dice: ¿No le recomendamos el lentes, Sí. Sí, Jessica Chávez, pero no me acostumbro a los lentes, de verdad. No me acostumbro a los lentes. Yo sé que van a decir que soy necio, pero no me acostumbro a los lentes. Dice Raúl Chávez: ¿Son placas clones? No son clones, Raúl Chávez, son es que no son no son ilegales, fueran clones, fueran ilegales, pero no son ilegales, son placas, este, permitidas por el, por el gobierno de Estados Unidos, que las hacen, pues, como de equipos de fútbol, de, de básquetbol, hay placas, por ejemplo, de, de, los patriotas, de los, de los vaqueros de Dallas, hay placas, ¿me entienden? Sí me entienden, qué quiero decir, ¿no? del Galaxy de Los Ángeles, y es la placa, Placa de entretenimiento, algo así. Placas personalizadas, sí, yo había dicho, pues, que eran placas personalizadas. Bueno, déjenles pongo, pues, el, lo que mandaron. Sí, es muy necio, porque si no, pero es que me quiere, que me estima. Me han dicho. Sí, pero. Dice: ¿Pagas impuestos por las placas? se llama placa personalizada, pagas por ellas un impuesto, así mero, sí yo sé pues que son legales, yo sé que son legales y que ahorita las están haciendo de, ahorita las están haciendo ya de placas de México, de Sinaloa, por los, por lo regular hay placas de Sinaloa, güeyes que son de otros estados y se andan poniendo placas de Sinaloa, se andan poniendo placas de, este, de Sinaloa, de Chihuahua, de, así, no de Sinaloa, de guerrero, pero que son de otros estados. Ni siquiera ponen la placa de su estado. Dice, las placas son iguales a las de registración, solo le cambian el diseño. Son 40 dólares aquí en California. Gracias, muchacho Alegre, por el dato. Ahí está el dato para los que lo querían. Ahí está el dato, muchacho Alegre. Dice que te cobran 40 dólares por el diseño y te las hacen personalizadas. Dice, las levantadas en Colima, una vendía jale junto con su esposo y armas para las cuatro letras y acaban de agarrar el hermano de entonces no se ve que la vaca esté muy bien ah, miren, les voy a comentar les voy a comentar este eso de que agarren familiares de los güeyes de los jefes en ocasiones no, no crean que tiene que ver porque le están pegando a la organización es como la gente que agarraron en Sinaloa, que era gente cercana a los chapitos, bueno, no es porque Obrador le esté pegando a los chapitos, en realidad, agarran gente, en realidad agarran gente que ellos mismos, los ponen, por ejemplo, un cuñado que se pasa de lanza, un cuñado que se pasa de lanza con mi hermana, y la chingada, como yo soy jefe, pues lo siento, es mi cuñado, pero me lo voy a chingar, porque no entiende, y agarra punto, entonces agarran al cuñado, y dicen, ah no, pues ya, este, ya le están pegando a los chapitos, el vato que agarraron en la iglesia, que era socio de ellos mismos, pero que supuestamente el vato ya estaba jalando, y lo pusieron, y toda la gente diciendo, oh le agarraron gente a los a los chapitos, no era gente de los chapitos, era un socio de ellos, el vato tenía permiso para ir a casarse allá al pueblo, tenía permiso para ir pues al, al, al pueblo, y ahí fueron y le callaron el gobierno, y ahí lo agarraron, ¿entienden cómo se hacen esos movimientos? o sea, no siempre que agarran parientes de ellos, es porque sea un golpe a la organización, por ejemplo, cuando agarraron al, al hijo de, al hijo de Mencho la primera vez, si ¿Sí sabe, no, la primera vez que agarraron al hijo de Mencho, lo agarraron porque el Menchillo, la andaba regando, supuestamente andaba, andaba mal pues el Menchillo, primera vez como para ponerle un escarmiento, pero sabía que lo iban a soltar, pero nada más fue para un escarmiento, para que supiera el Menchillo, que sin su papá no era nadie, me entienden, la primera vez, la segunda vez, pues sí, ya fue otro pedo, la primera vez que agarraron al Menchillo, lo agarraron por orden del mismo Mencho, no crean que fue un golpe a la organización, ahora, también el Chango Méndez, una vez, el Chango Méndez, una vez mandó detener a sus hijos, porque andaban también haciendo jaladas, aquí fue el que agarraron, creo, a la góndola, a la góndola, creo que agarraron a este güey de Juan Carlos, a Juan Carlos Méndez, al hijo del Chango, este también lo agarraron una vez por orden de Chango Méndez, porque le andaba cagando porque andaba mal. Son cosas que nadie les cuenta, pero que les digo para que sepan cómo se mueve, cómo se mueve ese ambiente. Bueno. A ver, vamos a ver pues si podemos hacer público el audio. Espérenme, espérenme. Primero de que lo escucho yo. Primero de que lo escucho yo. Español es parky. Hola, Español es Dice, ya pone el video, mucho rollo. Ya lo mandaron a descansar. No, se fue solo, creo. No, espérate. Yo mero lo voy a mandar a descansar. Ahí está, ya se fue. Ahí está. ¿Alguien más? ¿Alguien más me quiere carrerear. Gracias, Jessica, por... Inecio, Sí reconozco que estoy mal. Luego ando llorando, ¿verdad? Que. Espérenme, déjenles. Digo si se puede ver. ok ¿se escuchó? ¿se escuchó o no se escuchó? a ver, coméntenme ¿se escuchó o no se escuchó? ¿no se escuchó? ¿nada, nada? Bueno, ¿cómo va a quedar esto aquí?, Ah, acá está una madre. Déjenme ver cómo va a quedar la. La cámara al rato. Ok. A ver, ahí les va pues entonces ya. Sin más. Sin más tardanza. Sale pues. Ah, no le puse volumen. Estos chavos los agarraron en Uapan. son los que andan robando tiendas, son los que andan abriendo, abriendo negocios, robando casas, robando tiendas, los agarró la gente de ya saben la gente de quién. El Bu. Los agarró la gente del que hace Bu. ¿Sale? Este en Guapan andan robando tiendas, robando casas haciendo maldades Ahorita lo subimos a Twitter para que lo vean completo. Ok. Decirle... Mi nombre es Juan Rodríguez? Es me dice... ¿Qué me Como antes voy entrando en la transmisión, apenas salimos del trabajo. Que escriban con letras mayúsculas, güey, que no ponga letras chiquitas que ya vemos bien, pero no queremos abusar de las letras chiquitas, y por acá dice, entonces es recomendar a los ojos, no mayor, yo no puedo recomendarte algo, que todavía no sé, eh, qué resultados tiene, yo quedé bien, me siento bien por ahorita, es muy pronto para decir que sí funcionó, eh, hay gente que me dice, que después se vuelve a poner una, otra vez normal, y como es algo muy muy riesgoso, y muy caro también 5700 mil dólares entonces yo te digo que si te quieres hacer la cirugía háztela bajo tu propio riesgo ¿sí? hazte bajo tu propio si te la quieres hacer tú sabrás en méxico es más barata en méxico salía como en no sé pero yo creo que no pasaba de mil dólares no pasaba de mil no dólares en méxico pero dicen que en México no te dan garantías. Y aquí sí te dan garantías. ¿Vale? Entonces yo no te puedo recomendar la operación. Eh, pero sí, me, yo sí quedé bien. Sí me siento bien. Me siento, me siento bien. Todavía estoy tomando medicina, pero ya veo bien. Mi nombre es Juan Rodríguez. Me dicen incluso. Este es Jorge Saucedo. Dicen en salsas. Nosotros somos los, los, los cortinazos en Uapan, Traemos una moto vivo y sí. Y eso le va a pasar a toda aquella persona que robando como al Bonai, a la Jessica, al Alvaldo, a todo el que anda robando en Uruapan. ¿Oyeron? Son los que andan haciendo maldades en Uruapan. Eh... Mi nombre es Joel Rodríguez. Joel Rodríguez. el peluso. Este es Jorge Saucedo. Le dicen el peluso. El que está ahí tirado ya así. este ya está hecho taquitos. Era, era Jorge Saucedo. Dice este es Jorge Saucedo, pero ya se ve ahí que lo hicieron taquitos. El que está ahí por un lado. No, dicen el salsa. Le decían el Salsas. Los cortinazos nos guapan. Traemos una moto Ibis. Y eso se lo va a pasar a toda la gente robando como al Bonai, a la Jessica, al Baldo. A todo el que anda robando, nos rapan ¿Vale? A él le va otra vez. Mi nombre es Juan Rodríguez, me dicen el Peluso. Este es Jorge Saucedo, me dicen el Salsa. Nosotros somos los, los, los cortinazos nos rapan Traemos una moto Iguis. Y eso le va a pasar a todas aquellas personas que anda robando, como al Bonay, a la Jessica, al Baldo. A todo el que anda robando, nos rapan Ok. ¿Se entendió? Bueno. Ahorita subo el video a Twitter para que lo vean en Twitter. Que vean el video completo. Para que conozcan al susodicho. ¿Sale? Dice Benjamín Arellano, si fue cirugía láser, si funciona, mi ex se la hizo hace dos años y hasta hoy está bien. Ok, Benjamín, gracias. Dice, saludos para el fantasma, saludos, saludos para el fantasma. Dice, ¿qué sabe Citácuaro? De Citácuaro todavía no podemos comentar, cuando ya tengamos por ahí el dato, lo hacemos público. Arre. prohibido robar letras grandes por favor, buenas tardes comandante Sniper presente para usted, para todo el equipo algo importante, algo importante, ¿vale? Adelante. Bueno. Aquí estamos, pendientazos, a ver, échale. ¿A, a, a, a cuál man cuál mando si no con ustedes? ¿Cuál, ¿Cuál mando se unió con ustedes? ¿Se te, se te corta mucho, güey. Que ya ando por aquí. Por... No me escuches o ya no te acuerdas de mí. Sí, güey, pero se corta el, el, el audio. Se cortó, güey. No, no te oí. Se cortó. Lo último. Ok, y ¿y cuál fue el mando que se unió con ustedes? Mm, no sé, ¿Eh, ¿quién te comentó él? No sé los mensajes, ¿le los... ¿Sí, me comentó? Sí, me comentó. Ah, ¿tú te uniste con ellos? Pues yo, güey. Ah, ok, va. Sí, pues ya está, Ya que, con con con... el viejo, con Pan todos. Arre. Entonces sí, ahí ya. entonces ahí no va a haber tregua ni nada. Vamos para abajo, ahora sí, papá, señora, aquí estamos. estamos ya en los bancos. ¿Estamos, estamos en vivo, güey? ¿Me viste? Sí, por... ajá con los y con... Y para la gente que sepa que ya no empiecen a pagar cuotas aquí pues del todo esto para es que su puta madre pues eso es todo vale porque la gente ya quiere velas y no candiles la gente ya está hasta la chingada de que todo el tiempo nomás esos güeyes frieguen y frieguen y no hay quien les ponga un alto güey si no les ponen un alto ustedes pues entonces quién chingados Sí, no, pues te decía pues, que, que ya era hora, güey, porque la gente ya está hasta la chingada, pues de que nadie le pone alto a esa gente, güey. Si no le ponen alto a ustedes, ¿quién chingado les va a poner alto, güey? Ojalá que se haga algo ahí bueno. No. Por aquí andan a librar las cuotas de la verga. No, no crees que aquí le contas en todas las áreas de la nueva, no hay. Pero no hay... aquí andamos ya en los bancos, que sepan. Mira, güey, se te corta mucho. Si quieres, mejor mándame audio. Se te corta mucho. este Mándame un audio para que escuche a la gente ahí lo que le quieres mandar es decir. Por favor, güey. Por favor, ahí te encargo. Manda el audio para que se escuche más claro. Hay que mandar el audio mejor porque sí se va mucho. Se va mucho loco. El... El... si ¿Sí saben quién es, eh? No necesita presentación. La seguridad está bien, la seguridad está bien, okay. Ya llegó el audio. oiga, que me voy a estar muriendo a mí a cada rato me matan o me agarran, pero no primeramente con la voluntad de Dios aquí vamos a seguir andando aquí vamos a seguir con la limpia andamos con todo, bendito Dios bendito Dios, aquí estamos con todo vamos por los que andan robando carros en San Lorenzo, en Capacuaro van a chingar a su madre aquí estamos y no nos vamos Pues dale, pues vale ahí les encargan también la huizachera, por allá también de que hay mucha gente pendiente por aquel lado, que Mero les ha ido pues mal a las a los taxistas y a toda la gente que anda por allá. Ahí les encargan pues esa área, ahí sí pueden echarla ya también con eso y pues qué bueno que vayan, que vayan poniendo orden. Ahí te encargo el material que vaya saliendo. No, pues por aquí andamos a la gente bonita de aquí. Este, ya vamos aquí para Paxingán también, el limpiar de Paxingán Ya Europa pues, ya está limpio, ya está limpio de cuotas y de todo. Este, ahí les, este, les encargo a la gente que no se metan en cosas que no tienen que meterse ahí con la delincuencia, pues, porque ya ven que luego los usan. Ya estamos aquí, les mando saludos a la gente de Colonias, Pensándaro de y todos esos lados. Ya vamos a quitar las cuotas y pues me conocen que nunca anduve cobrando cuotas. Cuídense, échale ganas.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 y pues me conocen que nunca anduve cobrando cotas, cuídense mucho y échele ganas. O sea, pues vale, ahí les encargan también la guisachera, por allá también de que hay mucha gente pendiente por aquel lado, que mero les ha ido pues mal a las a los taxistas y a toda la gente que anda por allá, ahí les encargan pues esa área, ahí sí pueden echar la manilla también con eso, y pues qué bueno que vayan, que vayan poniendo orden, ahí se encargo el material que vaya saliendo dale pues mi gente, pues ahí escucharon, no les voy a dar más datos, cada quien saque sus conclusiones, quién es, los que son del equipo, los que han estado conectados al canal, ya saben claramente quién es, ya saben de quién se trata, quién es el de un audio, son dos personas diferentes, ¿eh? los audios son de dos personas diferentes, este para que sepan quiénes son los que salen ahí, bueno pues ojalá porque yo como les vuelvo a comentar a ustedes aquí en mi canal desafortunadamente este sistema no nos ha dejado otra opción si no les dan en restos pues no sé yo entonces quién se los pueda fregar eh, es necesario que que siempre tengan contrarios porque de otra manera pues ya ven que ya andaban fregando a los taxistas, el desmadre que traen en UAPAN. Eh, y yo creo que, de verdad, de verdad, lo vuelvo a repetir, si el gobierno está con un bando, pues no queda de otra más que esperar a que el otro bando haga hasta donde puedan. Por parte de nosotros ya saben que no estamos en contra de ningún grupo, estamos en contra de los corrientes, y no es culpa de nosotros, que todo el bando contrario sean corrientes, ahora sí que, de verdad, de verdad, se han acorrientado un chingo, y luego cuando se hacen aliados de otros, más se siguen acorrientando, qué bueno que por ahí estos vales, este, se reportan, para que la gente escuche, de la misma voz de ellos, cómo va el agua, para dónde, para dónde van las nubes, y dónde va a llover, esperemos, que haya resultados pronto, bueno mi gente, muchas, muchas gracias, como siempre, ya saben que, las exclusivas, el material, y los contactos, aquí como nadie más los tiene, somos, enlace, con la gente, que de alguna manera no puede denunciar directamente, nosotros denunciamos por ustedes, tienen una denuncia, tienen alguna información que dar, tienen algún dato que pasar, nosotros se los hacemos público, realmente ha habido mucha gente desaparecida, por esos güeyes que están ahí, se sienten jefes, se sienten dueños, pues, ojalá que esta gente pronto, pronto le llegue ahí por lo menos ya cuando hay un bando contrario se agarran a correr ¿vale? No, estos güeyes traen un chingo de gente, traen bueno, no les voy a dar mal datos, sí, pero sí traen, sí traen un chingo de gente. Dice, con Bajenaro, buenas tardes, saludos cordiales, gusto saludarlo, amigazos, saludos. Ok, saludos, como siempre, le mandamos a la abuelita del Tocayo, la preciosa Gina. Saludos para el Tocayito, saludos también para su mami, sus tíos por allá, toda la familia de la abuelita del Tocayo, saludos, señora preciosa. También para la señora preciosa de los cachetitos bonitos, saludos, señora Mariano Balcaba. Saludos, Dailan. Saludos para Dailan, donde quiera que se encuentre. Saludos también para eh, Alondra la Chulita. Saludos para la Empanadita. en Morelia, la abogada. Abogada sabrosa. Saludos para la abogada. Saludamos también, como siempre, a señora María Istas, Isabelita Tejeda, señora Colín, señora Leonor Carrillo, Melena Orduña, y 456, a Polanco. Damitas, ¿quién me falta saludar? Carlita Culichi, Carlita Sabrosa, Carlita Culichi. Eh, ¿Quién más por ahí? Saludos, saludos, saludos. ¿Ya estuvo? Ok, ahora vamos con los camaradas del equipo. Saludos, como siempre, Nando Cruz, Rafi Hernández, y Pastor Lepe, Élite. Eh, saludos, Ramiro ZM, eh, Canal del Sorayo. Eh, saludos a mi compadre, muletas, saludos también para, a ah, la señora, me pidió saludos, la otra vez no se los mandé, saludos para la señora, Carla Valdés Villarreal, saludos, señora preciosa, se me olvidó, y la otra vez me dijo, oiga, nomás no me ha mandado saludos, Dice, nomás no me ha mandado saludos, y, oh, ok, saludos, para, la abogada, es abogada, saludos para la abogada, Carla Valdés Villarreal, saludos también para, ¿qué me falta por allí? ¿qué faltó? el compa Javi, mestiza, Pancho Gato, Botas, saludos Botas también, ¿quién más? Pandora, Perseo, saludos Pandora, saludos Perseo. Dice Torbellino González, saludos Argy, gracias por siempre compartir información con nosotros. Saludos Torbellino González, Jesús Quintero, suba el video del. Derretan al mencho. Ah, no tiene caso, tacuaches mugrosos, no le hayo sentido. Dice Denise Outberg, falto yo de saludar, saludos Denise Outberg, saludos para ti. Dice el Caquitas Master, salúdame, y gracias por tu labor, saludos Caquitas Master. Y salió una pregunta, ¿qué onda con el Panther ya salió? el es que no le conoces la voz. Es porque no le conoces la voz. Dice, Lauro Caldera, son placas, nomás de lujo. Oh, este todavía está con las placas acá dice Reina Quintana, Comandante, ya tiene días que no me saluda, Reina Quintana, ok, pues, para Gloria, saludos para Gloria, para Maguey, el M2, Mataliones, saludos también Mataliones, M2, Maguey, Algarín de Aguililla, saludos Algarín de Aguililla, mucho tiempo que no lo saludaba, Algarín de Aguililla, saludos, Comandante Perseo, ya lo saludamos, ya, saludos para el Comandante Perseo, este, Asensio Morales, saludos también para el de Valladares, Saludos, Máximo Valladares. Más de Valladares para el Máximo. Saludos para Máximo. Saludos, Máximo. Uno dice por acá: Saludos para el Barbas. Saludos al Barbas, donde quiera que ande. Barbas, saludos al Barbas. Tengas. Saludos cordiales para Sameí, Rafita, Adriana Betancur. Saludos, comandantazo Sameí Verdía. ¿Quién falta saludar? ¿Quién falta saludar? ¿Ya son todos? Échenle, échenle saludos para Lacrán, saludos también al compa Lacrán, saludos también, tiene una hija muy preciosa, ese Alacrán, saludos para Lacrán y para su hija, para su guapa hija, dice Ángel Montaner, claro que sí, saludos para Belén, saludos para Belén, sé para China cuál Belén, pero Belén qué, Belén Israel, para Belén donde nació Jesús o qué, Saludos para el mismo comandante mismo. Saludos al mismo de Nissan. Saludos también. Falto yo Miguel Zavala. Saludos Miguel Zavala. Manda saludos mi Sargi, aquí al millón Ernesto Menera. Saludos también el profe Antioco. Saludos profe Antioco. Ricardo Estrada. Saludos Sargi, Ricardo Estrada Morales. Dijera Gloria. Yo Cholo Barajas. Saludos Cholo Barajas. Gabriel. Saludos el Barbas. Ya le mandamos. Saludos al Barbas. Tengas. Dice Denise Ausberg, gracias por los saludos. Gracias, Denise, a ti por estar pendiente. Toyo Salazar, a Londra la Chulita, ya le mandamos. Saludos para Londra la Chulita y a la empanadita sabrosa. Saludos para Pimpón y sus muñecos. Saludos para Pimpón. Pimpón, por ahí anda ahorita sin muñeco, pero bueno. Saludos para el Pimpón. Dice Gustavo Ceja, saludos para Zaguayo. Saludos a la gente Zaguayo. Palche, saludos para el Che. Saludos para mi hija, la Chata. Saludos para la Chata saludos para la chata, eh, saludos para el barbas, Utacuache. saludos a los tacuachines del barbas, saludos al del beso, ah cabrón, cuál del beso, José Delgadillo, saludos al del beso, cuál beso, bueno, qué para la chingada, cuál beso, dice Paniquis, saludos para mí, saludos para el Paniquis, sabe Campos, Alejandro, desde Cali, saludos, saludos comando, saludarlos, Roblox Minecraft, saludos de Zaguayo Roblox Minecraft, escribe con letras mayúsculas por favor, letras mayúsculas Ángel Montanero y Lara, estuvo muy buena la entrevista al ex gobernador saludos también allá a los que vieron la entrevista este diente está más grande que los demás tengo un diente más grande que los demás Saludos al peje por el que. Por él se mide lo pendiente. Ah, cabrón, no le entendía tu comentario. Ese peje anda ahorita echando espuma por la boca. Ah, qué bravo anda el peje porque. Porque le destaparon el tambo que tiene. De veras, qué monstruoso, qué feo está ese güey. Está feo ese güey. Saludos, mis paisanos de Apaxingán. agua con que lo está burriendo. Ah, me está burriendo ese güey. Ah, déjalo, mando, puede chingar a su madre. A ver. A ver, démele un 7 a ese che. No sé qué quiso decir el güey, por eso. Dámele un 7 al che, por ahí, a ver. Un héroe sin capa. A ver cuál es el sniper más rápido. No está ahorita esta. Saludos, sniper 12. Me falta un sniper, ¿no? Me falta un sniper de saludar, la nueva. ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el nombre de la nueva. La sniper nueva, ¿cómo se llama? Ah, échenme el dato con la sniper nueva, que no sé cómo se llama. Saludos a Memo Ramos. Memo Ramos está perdido ha perdido Memo Ramos, ya tiene un año que no sé de él, quién sabe dónde andará Memo Ramos, por eso no le hemos saludado, porque no sabemos dónde ande, Carla Rodríguez, saludos, Carlos Rodríguez, letras grandes, por favor, Gustavo Ceja, gracias, para la abogada, ya habíamos saludado a la abogada, no, la abogada no ha venido para darle su llave, saludame, soy nueva suscriptora, dice Magdalena Valdés. saludos para Magdalena Valdés, claro que sí, Genero 70, la negrita, esa negrita, la negrita andaba muy rápida últimamente con los. Con los siete esa negrita rápida. Saludos a la negrita donde quiera que se encuentre, que no está conectada ahorita. Carlita Culichi, sí, habíamos saludado a Carlita. Saludos, comando para raza de Cicuirán. Saludos para allá en Cicuirán, que tenemos buenos amigos por allá. Carlita Encinas. No, Carlita Encinas, no. Negrita Encinas se llama. Carlita es Culichi y Negrita Encinas. Dice. Ismael Herrera, saludos Sargi desde Buenavista, Michoacán, saludos, saludos desde Buenavista, Michoacán. Saludos al cuñado, hermana buena. Saludos para el cuñado, hermana buena. Dice. El que la ocurrió es José Delgado. Ah, pues denle siete también al güey. Denle siete a que el otro día se güey dice qué sabe el de Benito Juárez, no vamos a comentar, a Benito Juárez no vamos a comentar, no vamos a comentar de lo que no tenemos ahorita el dato completo, recuerden que hay mucha información mezclada, para qué vamos a revolver la información, vamos a esperar a que tengamos los datos correctos, para soltarle la proximidad, ahorita todavía no tenemos proximidad informativa, estamos analizando qué material llegó, para ver cuál es lo bueno y cuál es lo malo, ¿sale?, Saludos a Germanciño, Germanciño que estuvo perdido. Qué susto. Nos metió Germanciño. Lo levantaron por allá. Por andar donde no tiene que andar, Germanciño. ¿Qué andaba haciendo por allá? Afortunadamente. Eh, pagaron el rescate. Y pues lo soltaron. Saludos a mi compadre Germanciño. Una persona que se estima y se aprecia. Este. Qué bueno. Qué bueno que ya anda de nuevo por ahí. Ya sabe lo que es un levantón. <ríe> ya sabe, Germancinho, lo que es. Para que no le cuenten. Mi eh, compadre Germán. Ah, saludos también al de la moto que por ahí de algo sirvió. De algo sirvió lo poco, mucho que haya hecho. Saludos, comandante Picioso. <ríe> Cabrón Picioso. Saludos de Los Ángeles, dice Gabriel Mendoza. Muchísimas gracias por toda la información. Saludos, Marco Cerrato bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, ya, ya nos vamos, ándele pues, al rato a ver cómo queda la cámara del equipo que compramos, a ver cómo se hace la transmisión, al rato le damos, vale, un nocturno de preguntas y respuestas, nocturno, preguntas y respuestas a la noche, ¿Es ¿Eh, pachón, está pachón en la ventana, Dice, ¿cómo agarra una llavecita? No, va a estar muy cabrón para darte llavecita. Las llavecitas no son para cualquiera, pero bueno, sigue participando. Entonces, a estar pendiente a la noche, Sargi, sí, a la noche va a ser preguntas y respuestas para entrenar el equipo nuevo que compramos. A ver cómo queda. Dice, saludos, del de León, Guanajuato, Nelly Hernández, saludos, Nelly Hernández, saludos para Jiquil, para Jalisco. Saludos también para Mauricio Valle. Saludos al Sniper 6. Saludos... Verónica Crumen, señora chula, Verónica Crumen, también le faltó saludarla. Ya están todos los saludos. Saludamos a todos, ¿quién faltó? Bobis Estelares. Perdón, Bobis Estelares. Alejandro Gómez. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Pastor Lepe, ya habíamos saludado a Pastor Lepe. Hey, Israel Talamante, saludos de Texas, saludos, saludos, Jacinto Adán, saludos también. Okay, ahora sí ya, vámonos, vámonos, señora Colín, sí, vamos a saludar a la señora Colín, Fernando, saludos, compa Fernando, también, allá para donde, para donde anda, este, la misma, saludos para la misma, pues que tengo un rato que no la saludo, un besito para la misma, que le gusta, se pone sensible la misma, ah, cómo llora esa misma, saludos para la misma, si no estuviera tan buena, si no estuviera tan buena, ya la hubiéramos dejado, no se crea, tengo fortuna de que, mujeres, muy buenas y muy bonitas, buenas de, de, de cuerpo, eh. salud, hablando de mujeres buenas y sabrosas, Saludos para Pandora, no se crea, jefa, Saludos para Pandora, donde quiera que se encuentre, pero que sea un tema en particular, no, va a ser un, un tema abierto, tú Israel, Ismael Herrera, vamos a hacer un tema abierto, y de ahí nos vamos, de ahí nos vamos para adelante del tema, saludos desde Cincinnati, saludos Cincinnati, Lupe Cisneros, sí, Lupe Cisneros, Botas, ya habíamos saludado a Botas, Botas, Sniper 10, saludos Sniper 10, Sniper 12, eh, Lupe, no sé quién sea Lupe, Lucy Cisneros, sí, a Lucy Cisneros, sí. Isabelita Tejeda, ya habíamos saludado a Isabelita Tejeda. Alejandro Noriega, yo quiero saludos. Saludos, Alejandro Noriega, Ángel García. Ismael Herrera, sí, preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas libres. Vámonos, vámonos. Vámonos. Qué despedidera, pues.